Bien, no fren, uy, mira el director, cómo tiene a su alumno ahí. ¿Cuántos somos? La bicicleta de la jefa que llegar igualita, Hasta A esta bicicleta bro. no le puede pasar nada bro. La mía está caminando a Antofagasta Y la Vale me dijo como Mi amor, podré ir a la salida Y yo así como que oh. ¡Oh! Eh, El nivel está un poco cuático Igual parece, con las pistas Y oh, me voy, me voy, me voy Ya señores, la... ustedes son los libres hoy día Vamos para arriba <risa> <risa> Trabaja cuando vas subiendo para arriba Te reí, weón, te reí Guatita llena <risa> ¿El último salto no se hace? Sí, Ya, el último salto no se hace. ¿Es uno de madera? Sí. Ya, la madera no se tira. <risa> ¿Vamos? Un buen lader, el lado al lado. ¡Entra <risa> atento ¡Atento ahí! ¡Se te aparece de frente! Yo no la alcancé a cambiar. ¡Cuidado con la tarima! Ricardo, necesitamos unos tips para la subida. Para la subida. brutales y sostenidas. Porque aquí Rodrigo. Lo perdimos. Pedaleo más despacio, obligadamente. ¿Sí? Y siento que pierdo menos fuerza. Claro, no, yo trato de mantener presión constante en las bielas para no ir haciendo. ¿Como el jueguito? Como el jueguito. Puta, para eso sí te las calas, weón. Hay un detalle que haces presión para abajo y para arriba, pero aún no te cubre en el punto muerto. Ah, el de la, sí. Y según yo ese punto muerto, solo se lo dais haciendo fricción para adelante y para atrás con los pedales. Claro. En eso me concentro un poquito y trato de mantenerla más. Porque al final acelerar y desacelerar es perder energía. Sí, voy a alcanzar mucho más rápido. Los cambios de ritmo son más elegantes, ¿alguien? Pero está brutal esta subida, Julio. Este es como un viaje turístico. <risa> bueno, está bacán, debe ser muy blandito y. <risa> <risa> Oh. ¿Cómo, cómo? Bueno, Alonso. Si caes corto acá, no pasa nada, es poquita la distancia. Eh, oye, ¿con el Esteban, ¿no tocaste el ¿Un ¿Vuelo no Eh, Con el vuelito, pero no lo tiré. Ya. Volé como lo, lo que iba con el vuelito. La entrada ahí es pesada, sí. Hay caleta de árboles que te amenazan, sí, casi le pega uno con los un hombro. A pedalear, a pedalear, hay que aprovechar el día. Pero los veo todos bien paraditos después de la suya. último. Después de los 20 minutos de descanso. <risa> Yo ir parando de vez en cuando para ver cómo van los cabros los cabros ya Willy está ahí muchas excusas ¿me dejáis pasar? Oh. Oh, oh. con permiso Sir William yo lo grabo tío Germán ah, muchas gracias señor oh. dejándole el sabotaje ahí a Will ¿Ah? no. <ríe> partida en banda ¿cómo se llama esto Monterrey? Monterrey Monterrey. Uh. Ricas curvitas, bueno, voy a parar un pelito, dale, no más, dale, William. Eso. ¡Pata afuera, pata afuera! ¡Del Andrés! ¡Epa! Dale, Diego. Atención. Bueno, cabrón. Bien en curva, vienen curva. Bien, cabro, Vamos. Atento no, no, no, no. Hoy oh, está muy de lado a lado, bueno, Está bacán. Sí, está muy bueno. No es malo Vamos, vamos La rodilla Vamos cabrón ¡Dale Rodrigo! Me oh, he echado para atrás ¡Dale Mati! ¡Uy! Casi me voy el al toque uh. De lado a lado, loco, la lo acabo. Uh. ¿Todo bien? Sí, bien. Uh. ¿Cómo hay Tommy? Bien. Bacán. Está bien. ¿Es, ¿Es así? Todo el rato. Uh. Uy. ¡Está acuática la pista! ¿verdad? ¡Mira William Wallace como va! ¡Uy! ¡Al filo de la muerte! ¡Oh! ¡Qué rico! ¿verdad? ¡Oh! ¡Cáchate! ¡Pilete, ¡oh! ¡Atento con la historia, ¡Cáchate esa pasada, güero! ¡Buena, Diego! ¡Ja, ja, ja! ¡Son un jabón la hoja! ¡Atento! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Dale, Borja! ¡Muy bien, chiquillos! ¡Se pasaron! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! Vais super bien <ríe> Vamos vamos Juan Dale Dani Buena Gonzalo La cara de concentración Eso es lo último sí. Ya yeah. Uh, uh, uh, uh. <risa> ¿Cómo va? Oh, parece que estoy pinchado. Dime que no estoy pinchado. No. ¿Hay que subir o bajar? Yeah. Vez, <risa> Esa subida fue un trauma brutal. ¿Qué pasó? ¿Hay un saltito? Llegar y tirar Es como que caí dos lados a la derecha Y no hay corto ¿Y qué altura tiene? ¿Se puede? ahora la chunto Pero es como para tirarlo despacito Pensarlo demasiado, tengo miedo ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Está rico? <risa> <risa> <risa> un cortadito muy tera <risa> <risa> <risa> Casi <risa> We're really? Me llamó Andrés, Andrés, están más abajo algunos, ¿no? Damos? Démosle. Uh -huh. oh, bacán. Conecta perfecto esa parte. Atravesado, enganchado. Oh calma, cabrón, calma remo. Buena Ricardo. <ríe> Son detalles, Vamos. No. Uh -huh. Oh, gátchate. <ríe> Nos queda mandando un ratito el, el cortadito. Hoy me encantó esa roca lisa como destapada con la lluvia. así Esos gritos vikingos, weón, lo dicen todo, hay que ir. Síganlo a ellos. Ellos saben. Vale. La ¿Para qué hacer las weas mal? Es exactamente lo que nos dijo hizo Le cayó la pierna al camino No quisimos escuchar Quisimos hacer las weas como la mía ¡Soldado una? ¿Laura? ¡Ah estamos en esa! No sé pero está ya 6 metros más abajo ¡Ah perfecto! ¡Oh! como la de jardín como que esa roca está más fácil, parece que la va a hacer sí. uh, wow. oh,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 la cañón bueno tiene cash. tu amada cañón <risa> de la tenéis super blandita, cuánto ves ahí está blan blanda blanda blanda vamos estamos todos vamos a tomar agua cabrón. esta me queda nana está super blanda bueno. fondito ¿Pero? pero está rica de sensibilidad, bueno, está bacán. igual no es reladado Pocaso Está muy bueno. <risa> no, estaba. No, está estaba dura. Bueno, Estamos bueno. listos para ir para arriba de nuevo al toque. ¿Están listos para subir de nuevo, chiquillos? Sí. <risa> Qué paja no tener antiparras, mierda. ¿Qué me trajiste, güey? Se me quedaron abajo. sufriendo un poco la antibarra uh, uh, ¡Oh, tronco! ja <ríe> ¡Oh, mi ojo! ¿Viene el cruzacalle acá? Oh, qué manillo, ¿Se te desenderezó? Sí. ¿Trek Marlin? Sí. No, ¿Viene el cruzacalle, calle Diego? Lo ¿La tenéis saltito, ¿no? Sí. ¿Viene el cruzacalle, Tomás? ¿Qué pasó? ¿Van a cruzar la calle acá? Por aquí, dale ¡Viene la calle! ¿Cruzacalle? ¿Calle? ¿Viene la calle? Pero me dejó loco, mejor dejó mareado <risa> ah, ya sé, uno que yo esquivé apenas, que estaba como una rama caída así. Sin antibarras sin guantes, esto es un poco de irresponsabilidad. Bueno. Dale, Juan, viene a la calle, viene a la calle. ¿Cómo vamos? Oh, te pegaste la cabeza. ¿Cómo va, Dani? Vamos, vamos, démosle, te sigo. ¡Oh! como oh, te bota el circuito Sir William. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> en realidad. Hasta Ramita, soy un ninja, uh, ¿todo bien Oh, ¡Oh, oh. oh Ramón. Amor. Oh, no veo nada, a fondo William. Man. Eso estuvo intenso. Estaba buena. Oh, la salvó. Oh. Esa parte estaba brutal. ¿Le pegaste algo? Oh. Muy fuerte. Tenéis sangre por el lado de adentro. Es eh, buen brigio. Está buena la pista, Está rica. Está exquisita. Igualíamos rápido. Todas las pistas como que te agarran y te ta, ta, ta. ta! Te dejan así oh, otra. No es Como esa maravilla. Tío Germán. ¿Qué pasa, William? ¿Y qué momento da la foto? ¿Y cuánto dice diez, nueve, ocho? Mona hay que apretar el botón para que saque la foto, A ver la weá, 5 Tres, dos, uno. <risa> <risa> grupo bueno ¿no? acá otra bicicleta acá cabe una más ¿Toma? ya yo me subo para abajo. se rompe se raja bicho no vais sube deja acá y germán que sube la otra como yo apoyé en el piso de rueda Germán no lo puede creer para <risa> adentro <¿Y ustedes>? con la <risa> motivación ¿Y, <risa> y arriba no cabí la vale estar con calambre <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa con mi bicicleta? Mándale una foto de la bicicleta se me ocurre que puede ir ahí adentro ¿Es hay espacio no? ¿no no sé, pasa, ¿cómo? No, ¿cómo la sube la bici, la bici, pero no sube el mati Cuidado, gol de Squash Squash, pues, Squash, Sangyong Power Esta tira de harto, weón! Tira Mira, tiría ahí caminando, ¿tírala? Chancho, weón! Dios oh. <risa> <risa> ¡Vamos! Oh. Dale, dale! Ahí ya el... salió ah. Tranquilo, estará todo bien <risa> Vamos Tú tranquilo, nada va a pasar, te dice el reggaetón. Nada no, va, no, va, va no, a pasar Salió debajo de tu rueda ese güey Oh oh <laughs> <The garden. laughs> Kom ¿Ya? Se va el senderito wow. <ríe> Vení ahí fuerte mon. Ya Acá hay un switchback Más o menos para <ríe> Oh, la guau, bacán! Surfeando bajo. Esperamos, seguido. Uh -huh. Eh, yo creo, esperemos un poquito acá. Cuidado, chiquillo. Dale, Tommy. Dale. dale. <ríe> te metieron una zanja empinada, pero después el peralte te ataja con todo. Bien, no fren... ¡Uy! ¿Todo bien? Todo bien. Está ahí bloqueando mucho adelante. Esto iba y súper bien, pero bloqueaste mucho adelante. Del Andrés. Eso. Bien. Eso. Bien. Le soltó harto. Bueno. Eso. Pilotea. Perfecto. Súper bien, weón. Eso, eso. Bien. Uh. Oh, zafada buena <risa> Como que al, al final no quisiste tirarte no. Mucho freno Abort, abort Abort Por lo que te he visto andar Diego lo podía hacer sin ningún problema Confía Confiado más y mira para dónde vais Para anticiparte Está ahí Bien Uy, muy bien Échate para atrás y todo saldrá bien <risa> <risa> no, para ahí le a bastante. Está ahí demasiado echado para atrás. Está ahí que como que <risa> estaba muy atrás. echado para atrás y como que no podía burlarle al que está ahí claro. sentado en la rueda. Va. <risa> Va. Hermoso. Le es lo más épico el piscinazo del Javier. Bueno. Bien, la no frente. Ya cabrón. Esta acuática está quebrada, hueá. Está muy bonita. Sí. Las mea rocas, Oh, ¡Uh, no veo nada. Cacha. La ¡Oh, no <risa> Oh, casi la pierdo con la mano en ese tronco. Oh, safe con todo, weón. Oh, Safé. A ver, me quiero tirar este weón. No tiene ni una esencia. <ríe> la apoyo por Ale. Oye, la pude perder de una manera al weón que le pegué. Me podría haber sacado el manubrio ahí. Y... ¿Sí? Sí. Buena. Derecho tenéis que saltar. Hay una izquierda derecha que podéis pasar andando. Bye. Bien. Bien. ¿Todo bien? <ríe> La chuntaste justo entre medio de las dos rocas, weón. Es que salté muy allá, weón. Sí, te quedaste por encima de acá. Uh. Uh. Ya tengan en consideración que hay dos rocas carnazas al lado derecho, para que no caigan contra ellas. Bien. Ya no, uh no, hubiera <risa> sido esta weá. Hay que hacerlo de nuevo. Me voy a tratar una, otra línea. ¿Esa está buena o está directa? ¿Tiraste por la derecha o por la.? Full derecha. Full derecha. Sí, como que caí en una recepción. Bien. Bien. Hay, hay que pasarla, hay que pasarla. <risa> Uy. Uy, Más mano al faltón uy se sí, pasó esta quiebra hasta la raja oye <ríe> Andrés sacó toda la maleza y dejó limpiecito zafó se no, no rebotó contra el borde de la roca no lo dejaron karse muy a piso ¡Pah, no, de vuelta se pasaron las pistas güa. tan bacanes Bacanes, bacanes, bacanes. Y eh, hay unas pasadas que yo las veo son tremendas pegas. Ese ladereo que traíamos para acá, el corte del cerro a pulso, sí. Sí. es meterte un metro para abajo. Oh, qué rico el tobogán, man. ¡Woo! fondo oh, oh, oh. le entró con el ancla tirada no alcanza uh. a grabar esa dale Tommy ah, lo máximo pasan tan rápido por acá que los pierdo güey. La cabeza, wea. Está muy bien hecho. Da susto esta roca así. Tapando. Faltó un poquito más de velocidad y determinación para volar ahí ¡Bueno! ¡Uy! Esa roca está en carnaza ¡Bueno! ¡Uy! ¡Oh! ¡Esa horquilla! ¡Esa horquilla zafó! ¡Le sacaste el musgo así! ¿Estás bien? ¡Mierda, está, bueno, te vi pasar volando entre medio de la roca! Oh, ¡Está ahí bien! ¡Sí! Oh. ¡El manurio en el árbol, Ay, bueno, sí. oh. ¿Todo bien en serio? Sí. ¡Oh, te vi volar con las patas así! ¡Oh, oh loco! Ahí, sí, bueno. ¡Oh! Y yo cuando, vi la, cuando te vi volar dije, concho, no me ¿Le pegaste a esta weá? Sí, ¡Ahí está! El ¡Manurio! ¡Conchate! Está acuático meter la bicicleta ahí Solamente la bicicleta le pega, no te mueve el cuerpo, ¿cachai? Tú te quedas quieto y dejáis que la bici pegue, rebote, pegue la rueda trasera Y después tú estabilizás nomás En el fondo absorbí el golpe de la bicicleta y nunca se levantó, tú la Aquí. Tenés que buscar un punto para pegarla a la roca nos quedamos sin batería de la GoPro. Y ya no queda luz. Este día ha estado brutal. ¡Wow! Oh jugado, weón. La chicana es pelúa, es súper difícil. Sin pegarla a la bici. Bueno no, ando con cortaviento y un chaleco con polerón así como esto delgadito ya, perfecto Sí. yo tengo otro polerón en la camioneta por si tiene frío buena. este que es más chiporro que la cresta ¿o este? está ahí El borde debe estar así transpirando brígido ¿Cómo estuvo? como estuvo Canelo? oh sí, buen briga, tan épico, tan bien usado todo que nos quedamos sesionando caleta de lado a lado así está brígido, sí. está bacán la buena, la cagó. buena, buena, buena Toda Acabó. la parte antes del ride me enamoré, te, te subí a todo y después Ay, ese wallride épico <risa> Ese wallride wow, William Wallace Saludo para el YouTube Saludo para el YouTube <risas> Oh, está suelto no. bien? Mi espalda Sí, sí, voy a esperar. ¿Qué pasó? No Estaba muy suelto. ¿Qué pasó? Oh. Oh. ¿Estáis bien? Sí, creo que sí. No sé cómo estará mi espalda. Oh. Tengo una espina en rayo, ¿no? Sentí un pa. Sí, calma. No sé qué, güey, me subí muy arriba y de repente sentí así. Sí, ya vamos, weón.